poquitico de agua donde ellos se tienen que asear bien con esa poquito de agua que les dan. Nosotros tenemos que rendir muy bien el agua para que no se acabe porque después de no nos da, porque tenemos que esperar la hora exacta. Como decir, no uno después del desayuno no da un balde. Se acabó el agua y ya se acabó. Tenemos que esperar. O sea, normalmente día. nos dan tres baldes de agua al diario. Ya. ¿Tres baldes de agua? Sí, para cada, sí para, para cada dormitorio. Para cada dormitorio. El agua nosotros la recogemos en la laguna de Cuisa. Es un agua que no es de buena calidad. La transportamos en burritos y nos gustaría tener una planta que trate el agua para poder disminuir las enfermedades, para ser más saludable, para que no nos dé diarrea y para que los niños no se sigan desnutriendo. Eh, ¿Qué son las nubes? Eh, las nubes, lo que está, arriba, lo que está en, en, en el, el cielo. cielo. ¿Y qué es el monte? Eh, ¿a dónde, donde, donde, la, la, la eh, donde hacemos caca. Soñamos con que en nuestro colegio tengamos agua potable, la cual nos sirve para bañarnos, lavar la ropa, tomar y cocinar nuestros alimentos. Y con para no ir y evitar que una nos pica. Nosotros consideramos que si nos ganamos el premio Sayez, seremos inspiración para muchos otros colegios de niños, porque tener agua potable nos va a permitir mejorar nuestras condiciones de salud. Además va a ser una planta impulsada por energía solar. Y lo otro es que teniendo baños secos vamos a mejorar la dignidad de la vida de las niñas y de los niños de esta región. El premio sayez seguro nos ayudará a cambiar la vida.